Voy a explicar un poco por encima. Bueno, el objetivo de la presentación que, que voy a hacer ahora simplemente es mostrar algunos de. Eh, mostrar en qué consiste un poco la carrera la carrera investigadora y algunas de, la, de las cosas que debéis hacer para progresar en la, en la misma. Y sobre todo el objetivo es mostraros cuáles son las diferentes becas y sobre todo contratos que podéis encontrar ahora mismo de la etapa predoctoral y sobre todo en la etapa en la etapa postdoctoral, que creo que puede ser de, de, de vuestro interés. Bueno, he puesto aquí un poco cómo es la carrera investigadora, no la carrera investigadora, la carrera de profesor universitario dentro de, de, la, de la Universidad Pública Española. Vale, he puesto de esta, esta manera, de, que parece un, una carrera, una carrera escal, escalonada, en la que empezáis de, de profesor ayudante, ayudante doctor, contratado, titular, catedrático y, y profesor en mérito. Vale, está un poco eh, eh, cómo, cómo está la carrera dentro de, de, de la Universidad Española tenéis que tener en cuenta que actualmente La carrera investigadora sobre todo está La carrera de profesor está enfocada también mucho Al mundo de, de la investigación He puesto un poco aquí en este cuadrante Cuál es el foco que hace la, la, la ANECA Que es la agencia que evalúa para, para obtener la acreditación Para cada una de estas figuras eh, El foco que hace en cada uno de los aspectos En los que tenéis que encargaros Cuando sois profesor de la Universidad Es decir, docencia, investigación, gestión y transferencia Veis que aquí que eh, en esta figura que he puesto la investigación es realmente lo que ocupa el lugar central de, de la carrera de profesor universitario en de mérito o mu mucho de la docencia ¿vale? claro, si es simplemente la docencia eh, oficial ¿vale? creo que para titular está ahora mismo en 500 horas de, de, de docencia y en catedrático en torno a las 900 horas ¿vale? pero bueno, al final todos los méritos, la mayor parte de los méritos que hemos hablado va a ser a través de méritos de investigación. Realmente esta carrera que podemos ver escalonada ...la mayor parte de las ocasiones... ...y el momento que estéis vosotros ahora... ...no tiene que ver con, una, con, con este tipo de estructuras escalonadas... ...tiene que ver más bien con, con, con esto... ...veis aquí que hoy puesto la tesis doctoral... ...la, la, la tesis doctoral evidentemente, evidentemente marca el inicio de, de, de, de la carrera... ...o, o la, la puerta de entrada a la carrera... ...y sobre todo la puerta de entrada a, a, a la incorporación a la, a la universidad... ...tenéis que tener en cuenta que aquí hay dos puertas de entrada... ...en la universidad que tenéis que, tener que considerar una, la que digamos era la parte que corresponde a, a, a, esta, a, esta, a esta carrera escalonada, que es si tenéis suerte cuando terminéis la tesis doctoral, os incorporáis ayudante doctor, que esto ocurre muy pocas veces. ¿Vale? Normalmente puede ocurrir porque os podéis incorporar a través, por ejemplo, de un contrato de integridad o porque en el momento en que vosotros habéis sido eh, doctores, has sacado, has sacado toda una plaza de ayudante doctoral del departamento y la ganáis. ¿vale? ...y una vez que os incorporáis un doctor... ...más o menos ya no tenéis ningún problema... ...para seguir avanzando en la carrera... ...casi todo el mundo que se incorpora adentro doctor... ...ya se hace, ya consigue la figura de contratado... ...y después de contratado ya entra la figura de, de funcionario... ...todas estas figuras de aquí... ...son contratos... ...y el contrato de es un contrato indefinido... ...pero a partir de procesos titulares y catedrático evidentemente... ...ya sois funcionario de, de universidad... ...realmente como os digo... ...es muy eh, bastante o cada vez más extraño... ...que entréis... ...que entréis en la... ...gracias... ...muchas gracias, me mueve. ...muy bien... ...es muy raro que entréis directamente en la, en la zona izquierda... ...normalmente que os vais en contra... en contra que cuando terminéis el tesis doctoral... ...os vais a tener que enfrentar a una serie de convocatorias... ...a una serie de convocatorias postdoctorales... ...que os van a permitir... Por un lado, eh, investigar, pero por otro lado, también das clases en la universidad con una serie de, de, de créditos. Eh, la, más, la más habitual, la que se consigue habitualmente, es la Juan de la Sierva, que están dividiendo, en eh, Ahora la veremos después más detenidamente. ¿vale? Y una vez que tenemos la Juan de la Sierva, tenemos que seguir estando siempre a otras convocatorias. Después vendría la, la convocatoria Ramón y Cajal. Y cuando terminamos Ramos y Cajal ya es cuando volvemos a incorporarnos otra vez a la, a, a la universidad. ¿vale? Son dos puertas de entrada para entrar a, a la universidad. Es muy raro que dentro de la universidad, de, un organismo, de una universidad pública actualmente, no, no se, se pueda entrar fuera de estas dos figuras. ¿vale? No existe la figura de investigador como tal. ¿vale? No existe. Siempre tiene que haber una vinculación obligatoria a un departamento y una vinculación evidentemente a toda una serie de créditos docentes. Y, evidentemente, también tienes que considerar un aspecto que es la ANECA. ¿vale? Hay, una, hay una agencia evaluadora que para cada una de estas figuras o acredita. Es decir, si yo quiero ser ayudante doctor, tengo que presentarme ante la ANECA, presentar todo mi currículum y ya te dirán si eres eh, ayudante doctor o no. Si consigues la acreditación, cuando salga una plaza en la universidad, te puedes presentar. ¿vale? Nunca puedes tener una plaza de la universidad si previamente no estás acreditado por, por esta agencia. Os he puesto aquí alguna eh, o habéis visto el epígrafe. He puesto cinco etapas de, de la carrera investigadora, ¿no? He puesto simplemente de una manera bastante bastante simple. ...cómo es la evolución de un investigador... ...desde que empieza la, eh, desde que empieza haciendo la tesis doctoral... ...digamos hasta que se convierte en un investigador senior ...es decir, desde que empieza... Eh, ...dependiendo de una persona que le dirige una tesis doctoral... ...hasta que llega en un punto... ...a que es totalmente independiente... ...que es, el punto en el que es capaz de conseguir financiación... ...y que es su propio equipo de, de investigación... ...existen una serie de, de fases comunes... ...por las que todo investigador tiene, tiene que pasar... Hoy he puesto ahí que una fase de publicación... ...después una fase de mejora de esas publicaciones... ...tanto en la calidad como en la autoría... ...una fase de internacionalización... ...una fase de liderazgo y una fase de obtención de recursos económicos o financiación. He puesto aquí un poco la, la, la, dónde se encaja dentro del esquema anterior cada una de, de estas fases. Evidentemente dependerá mucho del área científica, depende mucho del grupo de investigación donde nos integremos... Eh, ...en fin, todo el desarrollo de cada una de estas etapas dependerá un poco de, de, de estos factores. Vale, lo que está claro es que vosotros encontráis, digamos, en esta parte de la carrera... Es decir, la fase donde realmente, la fase de, perdón, una fase de, de formación, donde estáis aprendiendo dos cosas, investigar, pero también tenéis que aprender a publicar, básicamente a publicar, porque la, ya sabéis que la, al final lo que tenéis que hacer es publicar vuestros resultados de investigación. Si no, resu si no hay publicación, da igual que tengáis resultados, porque si no se conoce, es como si no hubieran, no hubieran existido. Por tanto, al incorporaros en estas fases ¿qué os van a pedir? Os van a pedir sobre todo que aprendáis a publicar, que aprendáis a elaborar manuscritos, Vale, yo he puesto aquí que en ocasiones lo van a, a exigir, normalmente en las primeras fases, en los primeros años de, de, de la beca, los primeros años no, el primero y el segundo, muchas veces no nos piden ni que tengamos calidad. Lo que hacemos es en revistas de bajo impacto o en colaboración en capítulos, en cosas de poca relevancia un poco para que vayamos cogiendo rodajes, como os pongo aquí. ¿vale? Es importante esta presentación y, y, y esta, esta etapa que os he puesto aquí, la he vinculado a qué? a los criterios de evaluación. Porque nunca podéis perder de vista, cuando estéis enfrentando a este tipo de cuestiones, cuáles son los criterios de evaluación con los que vais a ser evaluados. Porque al final, los criterios los tenéis que conocer porque el conocimiento de los criterios os van a permitir eh, conseguir y superar los, los contratos y las evaluaciones. os pues he puesto aquí que... Eh, tenéis que tener en cuenta siempre que todos los criterios de evaluación de esta de, en este momento dif, difieren por área científica, vale ya sabéis que la, en la que en de la escuela de posgrado cada programa de posgrado tiene sus criterios de evaluación propios de las publicaciones, sobre todo los que tenéis que hacer las tesis por por, por publicaciones tenéis que tener en cuenta que eh, aunque se respeten en muchas de estas áreas eh, eh, la publicación de artículos, libros y capítulos, todos los que vengan de Social y humanidades, considerad siempre, porque en ciencia no tenéis este problema, que los capítulos y los libros podéis tener problemas a la hora de ser valorados. ¿Vale? Casi siempre orientad vuestra carrera científica a la, a la publicación de artículos científicos. Que es lo que están solicitando más en las convocatorias a las que voy a enfrentar posterior, posteriormente en cuenta. Y tenéis que aprender bien en este curso, en otros que, que deis, si no lo sabéis ya, cuáles son, los, cuáles son las grandes indicadoras a, a, a través de los cuales vamos a evaluar, como son el factor de impacto, del imago journal ¿Vale? una Sepáis que hay herramientas que evalúan la calidad de la revista científica en función del número de citas que reciben. Son herramientas que tenéis que conocer bien para determinar cuál es el factor de impacto de la revista, qué posición ocupa y sobre todo si esa revista se corresponde con lo que me están pidiendo en la escuela de posgrado o en el grupo de investigación. Tenéis que tener en cuenta también que a la hora de valorar, ...normalmente los que dedicamos a, a la evaluación científica... ...no leemos los trabajos... ¿vale? ...no se leen los trabajos en el mundo de la evaluación científica... ...en ¿vale? eso cuando se presenta a NECA o a ese señor... ...nadie lee los trabajos... ¿vale? ...normalmente los trabajos se considera que son buenos... ...en función de la revista donde han sido publicados... ...y esto lo consideramos así... ...porque la revista tiene una cosa que se llama revisión por pares... ...y si unos pares ya han aceptado el trabajo... ...por una revista científica no es necesario que otros pares... ...vuelvan a reevaluarlo... ¿vale? ...a mayor calidad de la revista una visión simplista, pero a mayor factor de impacto o cuartil de la revista eso suele ocurrir? que suele haber mejores revisores, porque reciben más manuscritos y normalmente las mejores investigadoras suelen estar en las mejores revistas evaluando ¿vale? un poco, nunca perdáis un poco esta perspectiva de, de evaluación ¿vale? esto es lo que tenéis que aprender cuando estáis, cuando estáis aprendiendo, desde el punto de vista de evaluación, cuando estéis aprendiendo a, a, a publicar ¿qué ocurre cuando he aprendido a publicar? ¿qué van a pedir? una vez que sabéis publicar, más o menos, una vez que sabéis redactar un manuscrito científico con, con cierta solvencia. Os van, van a exigir que empecéis a publicar en buenas revistas. En ¿Vale? no eh, el mundo de Alcabeya frente de la Constitución no vale publicar en cualquier sitio. Tenéis que publicar en revistas de, de impacto. Os ¿vale? van a exigir publicar en buenas revistas o en buenas editoriales de, de, de libros de libro académicos. Y no solo van a pedir que publicéis en buenas revistas. En ocasiones ya os van a pedir que publiquéis en una posición relevante de autoría, que es otro factor de importante en las carreras científicas. Vais a tener que publicar, por ejemplo, de primer autor los trabajos científicos. ¿Vale? Sobre todo ahora que estáis empezando, tenéis que ocupar posiciones relevantes. Yo creo que la tesis doctoral también tenéis que entregar a los trabajos tienen que ser todos prim de primera autoría. ¿no? Pues bueno, ahí ya tenéis un poco cómo están obligando. Aquí he puesto un poco... Eh, que las revistas de impacto que van a pedir son las que están indensadas yo Journal Citation Report que tenéis que aprender un concepto básico ¿vale? que es de eh, los cuartil de publicación de la de las revistas. Normalmente casi toda las área de ciencia os van a pedir que publiquéis en revistas del primer cuartil, ¿vale? del JCR. Y después las partes sociales van a pedir simplemente que publiquéis en revistas JCR independientemente de, de, del cuartil. Bueno, normalmente en la carrera científica se tiende a publicar cada vez en revistas de, de, de, de mayor impacto. ¿Qué pasa a los que estáis en humanidades? En humanidades tenéis que darle, darle un ojo a este producto que os pongo aquí, en chiquitito. Al SPI, que es el Escolar y Publisher Indicator, que es un producto que evalúa los libros. Y es la herramienta que estamos utilizando en esta área para evaluar las contribuciones en eh, eh, el libro. Y como os comento, hay que ir ocupando posiciones relevantes en las publicaciones, ¿vale? Porque es importante a lo largo de la carrera... ...ha ocupado posiciones relevantes... ...porque así podemos acreditar nuestra contribución... ...a las publicaciones científicas... ...actualmente, la la, en las fases que estáis nosotros... ...la única forma de justificar contribución... ...hay de primer autor... ...o y de autor responsable de la correspondencia... ...que es un valor que ya se está teniendo en cuenta... La, ...en diferentes organismos de evaluación... ...el responsable de la correspondencia... ...es el corresponding author... ¿vale? ...es la persona que envía el manuscrito a la plataforma... ...y que se encarga... ...a la plataforma de la revista, digo... ...y se encarga de interactuar con los, con los editores... ¿Vale? Pero está bien que sepáis que es un, es, un, es un indicador, el número de artículos que tenemos como correspondiente a vosotros, para demostrar un poco cuál es, que tenemos una contribución al mayor artículo, a un artículo que el resto de los, que el resto de los autores. ¿Vale? Por tanto, vamos progresando, vamos publicando, vamos mejorando la calidad de las publicaciones la Hay una fase fundamental que es la que determina una carrera investigadora, que es la capacidad para colaborar a nivel internacional y la capacidad para irte fuera y e integrarte en otro equipo de, de, de investigación. Realmente la persona o el investigador que no consigue ir fuera, difícilmente va a ser investigador o va a conseguir progresar la carrera científica. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los programas de evaluación a los que vais a integrar y la mayor parte de los criterios de evaluación de la figura de NECA os piden que tengáis una estancia obligatoria en centros extranjeros. ¿Vale? y que hayáis colaborado previamente con, con centros. centro es más, casi todas las convocatorias es un factor fundamental, sin internacionalización no habéis conseguido absolutamente nada por tanto, ¿qué tenéis que hacer? todo lo que tengáis eh, interés dedicado a la carrera científica vais a tener que enfrentar a un escenario internacional es decir, vais a tener que enfrentaros a estar fuera un tiempo determinado de vuestras vidas ¿vale? normalmente lo que hacemos es que lanzamos a la gente fuera para después retornarla ya sea a nivel nacional o a nivel de de, de, de, de los géneros mínimo de tres meses no podéis estar fuera lo bueno, normal que son, a estancia de un año como mínimo a la estancia fuera de, de, de un año normalmente, otro producto que tenéis que tener en cuenta es la Academia ranking World University que, es el que con el que normalmente se evalúa la calidad de los centros de investigación a los que vais ahí ¿Vale? si vais ahí a una universidad o, o con sus este ranking vale os dirá la posición que ocupa y este criterio de evaluación es fundamental porque es el que se está utilizando prácticamente a, a, a, a, a nivel internacional He puesto aquí que, bueno, eh, en relación con la internacionalización, tener cuidado con los congresos. ¿vale? He puesto que participéis simplemente en los congresos internacionales. participa en congresos, pero participa solo en congresos internacionales. Y después de los internacionales, participar en los congresos clave que hay de vuestra área. Cada área científica tiene dos o tres congresos. Esos son prácticamente los, a los que tenéis que ir. Siempre intentad ver los congresos como una oportunidad de networking. Vale, no tanto como una oportunidad de colocar un, un, congreso, un paper, por una contribución porque realmente los congresos desde el punto de vista de evaluación no sirven para nada nos ocupa pocos puntos los baremos, ¿vale? no hace falta que gastemos mucho tiempo en congresos, pero si es el lugar donde establecemos contacto con, con otros investigadores de otros centros es ¿vale? la oportunidad de networking que tenemos ¿Qué ocurre si yo ya he conseguido este tipo de ecuaciones? Ya tenemos que aprender, ya una vez que termino, que hemos ido de modo afuera, hemos vuelto, os van a exigir que tengáis liderazgo. ¿Vale? Esta, es una, esta es la siguiente etapa, es tener liderazgo. ¿Vale? ¿El liderazgo científico en qué consiste? ¿Vale? El liderazgo científico consiste en tener la madurez suficiente para crear nuestra propia línea de investigación. Es decir, el liderazgo científico significa que rompemos lazos intelectuales, digamos, con nuestro equipo de investigación. Y... Aunque podamos integrar nuestro equipo, nosotros lanzamos nuestras propias líneas, no las que dicen nuestro directos o las que mandan nuestros compañeros. Significa que tú tienes que tener la capacidad propia para crear líneas de investigación. Esto es fundamental. No eres investigador si no tienes tu propia línea de investigación. ¿Vale? Esto es fundamental. Entonces, pues bueno, eh, os he puesto aquí que, que aquí es cuando tienes que hacer ya los, los primeros artículos, los primeros trabajos totalmente independientes. Va a ser muy difícil en, en, en que sobreviváis el mundo de la investigación. Si no sois capaces de traer vuestra propia línea. Porque cuando valoramos un currículum científico, sabemos muy bien de quién son las contribuciones, si son de uno o de otro, si, eres, si es tu propia línea la que has creado, etc. Y normalmente, los programas posteriores, los postdoctorales, os va a decir, los laboradores, descríbeme cuál es tu línea de investigación. Vale, hombre, entendemos. Que durante el periodo predoctoral, la primera parte de posdoctoral con la estancia de investigación, la primera parte de quién depende, depende de tu director. La segunda parte de quién depende, de unos tipos extranjeros que, donde te integrado. Y, la, y ya con ese conocimiento tienes que crear tu propia línea. Y te tienes que desvincular de los dos, amistosamente, evidentemente. Pero ya tenéis que, que pilotar la nave vosotros vosotros, vosotros solos. ¿vale? Pongo pues que tenéis que crear vuestra propia línea Tenéis que aprender también, no solo a crear líneas de investigación, sino a crear líneas de recursos, de, de redes de colaboración. Tenéis que entender que no voy a progresar nunca si no sois capaces de colaborar activamente con otro grupo de investigación, ¿vale? Porque voy a ver que no vais, vais a tener poco dinero para investigar. Y no siempre voy a tener dinero para pagar las la necesidades la necesidad o los recursos que necesitáis para, para investigar. ¿vale? ¿Cómo se consigue dinero? Colaborando. No se consigue dinero, se consigue recursos, maquinaria, equipos, becarios, ¿vale? Se consigue colaborando muchísimo con, con grupos de investigación. Entonces la PRI también, gracias a que has colaborado a nivel internacional, puedes crear en torno tuyo una pequeña red de colaboración, dependiendo de. De, de, del área también en esta época de liderazgo que tiene ya es la primera en la fase en la que podéis ya, digamos, formar a gente y es la fase en la que empecé a dirigir las primeras DEA, empecé, bueno los primeros, los primeros TFM los, las primeras tesis doctorales ¿vale? en esta fase de, de, de, de liderazgo y todavía hay una fase final Vaya, veis que no vais a aburrir en la carrera científica ¿no? una fase final que es, tengo mi línea tengo ciertos recursos pa, para pilotar y que hago a continuación? Buscar dinero. ¿Vale? una vez que tenemos todo eso ya podemos buscar dinero eh, con solvencia y con y más o menos con, con, con cierto grado que ahora vamos, lo vamos vamos lo vamos a tener. Los pongo aquí el momento de pedir dinero, y recursos. Ahora vamos a ver, bueno ya a una pataria, vamos a ver alguna otra. ¿Vale? ¿Cuál es cuál, cuál cuál es el momento que define que tú ya eres maduro como investigador? Realmente, yo creo que el momento que define, se puede discutir, pero es cuando consigues un primer un proyecto de investigación como IP. Un proyecto de investigación serio, del Plan Nacional, un proyecto europeo. Cuando tú consigues un proyecto como IP, donde tú eres el IP, es cuando te vas a considerar que has alcanzado, digamos, que ya te vas a considerar investigador serio. Mientras no tenga IP, no tenga recursos, eres una persona que publica, pero no eres un investigador puro y duro. Tienes que tener tu línea, tus proyectos, tu equipo. ¿Vale? Y ese es el momento un poco el que no culmina la carrera científica, sino que realmente es cuando empieza la carrera científica. ¿Vale? Ya tener crédito para pilotar la carrera científica. Más o menos esta, esta, esta etapa sobre coincidir más o menos con 40 años. ¿no? ¿Cuánto dice esto? ¿35 o 40 años? Depende un poco cómo haya ido eh, evolucionando. ¿Vale? Os he puesto siempre que cuando estáis en la carrera investigadora os pongáis siempre un paradigma, un horizonte evaluativo. ¿Vale? Tenéis que tener algún sitio donde tenéis que llegar. No, aquí en investigación, quien va bueno, publicar esta, publica la otra voy a... no, tenéis que tener un programa claro de investigación y un horizonte claro y aquí he puesto un horizonte evaluativo porque es, eh, el programa Ramón y Cajal tiene unos criterios claros de evaluación, diáfano, ¿vale? pero que se aplica prácticamente ya a todos los programas en mayor o, o menor medida os recomiendo que veáis, si queréis iniciar la carrera investigadora, que veáis esos, esos criterios, cuáles son, ¿Cómo, cómo van a valorar, porque me ha ayudado mucho a orientar en lo que tenéis que trabajar ¿Qué es lo que os piden en, esta, en este tipo de convocatorias? Si, si seguís la guía de, del programa Romeo nunca vais a tener problemas ni para conseguir la titularidad ni para conseguir nada. Aquí fijaros, ¿qué es lo más importante en la cara de la carrera investigadora? Las aportaciones científicas. 50 puntos. Sin publicaciones no sé nada. Perfecto. ¿Qué más? Necesitáis actividad internacional. ¿Y qué más tenéis que hacer? ¿Resto de méritos. Restos de méritos. Organización de seminarios, participación en congresos. Me da igual, lo que sea, 5 puntos. ¿A qué os tenéis que dedicar? a publicar y a mover a nivel internacional no hay otra historia vale y fijaros capacidad de candidato para la línea liderar una línea 20 puntos vale entonces quiere decir que todo lo que vaya a remorque o todo lo que tenéis que empezar ya también a tirar del carro porque el horizonte está claro buenas publicaciones eh, internacionalización de vuestras actividades y evidentemente liderazgo en la línea de, de, de investigación esto me lo voy a saltar vale y esto también, porque. Bueno, aquí había puesto al final uno que, la, que estaba integrado, pero vamos. Bueno, pues lo, lo, lo explico un poco. Es importante la elección del director en la fase que estáis, porque el director va a aparcar muchísimo. Ahora ya lo tenéis chungo, porque estáis en tercer año. Y ya no es hora de cambiar de director de tesis, creo yo, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno. Eh, normalmente la elección del director tiene que ir en función de las publicaciones y recursos que tiene, en la capacidad que tiene el director para mantener un equipo y de liderazgo. ...la capacidad que tiene para dedicar a sus investigadores... ¿eh? ...porque hay muchas investigadoras que tienen tantas actividades... ...que no atienden a, realmente muchas veces a los doctorandos... ...y esto es un problema que son buenos pero no atienden... ...y bueno, puesto hay que si tenéis problemas con los directores... cambiáis, intentáis siempre, en la vida académica no quedar estancado... ...digamos de manera burocrática, si encontré una persona... ...que no permita avanzar, que está que estáis siempre peleados... intentáis cambiar, intentad cambiar si tenéis una línea en la que quedáis estancados... ...intentad cambiar de línea si hay un centro en el que no hay plaza, intentad cambiar de centro pero tenéis que ser una persona dinámica y moveros de como vayáis así en vertical intentad, no poder mover vale y he puesto aquí que es muy importante evidentemente por el mundo en el que yo vengo, que es el mundo de la evaluación que les preste siempre atención a los baremos y a la forma en cómo van a hablar al el futuro porque esa es vuestra directiva básica vale, si sois capaces de saber cuál es el próximo baremo al que enfrentáis oye, soy, soy acaba de terminar la tesis, cuál es el próximo baremo al que me enfrento de la sierva pues, tenéis que tener siempre el objetivo puesto en los baremos, porque esos baremos van a decir lo que tenéis que hacer, y cómo tenéis que publicar, y, dónde, y qué actividad tenéis que desarrollar, vale, tenéis que tener en cuenta que siempre que vaya enfrente frente a esta convocatoria, puesto aquí, y lo damos en algún curso también del plan de promoción, de, de preparación de, de currículum, vale, que al final sortear las convocatorias que vamos a ver a continuación un ejercicio permanente de persuasión a evaluadores, ¿Vale? entonces tenéis que saber muy bien cuáles son los criterios, pero también contar muy bien vuestro, vuestro currículum científico Voy a pasar rápidamente a contar un poco la, la, las convocatorias. ¿Tenéis alguna pregunta de carrera científica? ¿Lo tenéis claro? Sí, eso está bien. Vale, bueno, aquí he puesto una, una serie de, de, de, de. Una serie de convocatorias. ¿Quién financia quién va a financiar la carrera? Tenéis las convocatorias nacionales. El Plan Nacional de Investigación es el gran financiador de la investigación eh, española. Esto está cambiando últimamente porque en los países europeos la, la, el Estado no es el que, más, el que más financia, quien más financia es Europa. Estaba el otro día que vino un colega nuestro de Austria, Juan Gorrai, y le explicaba que en la Universidad de Viena el 50% de los recursos de, de investigación provienen de proyectos europeos. Aquí estamos bastante lejos le, de. de Debajo de esa cifra. Pero bueno, aquí tenéis los tres grandes bloques donde tenéis que buscar convocatorias. Las convocatorias del Plan Nacional, las convocatorias de, del Plan propio, que vamos a ver cuáles son las que, la, la, la que os interesan, y evidentemente las la convocatorias de la Comisión Europea, que vendrá mañana nuestra compañera Lidia Bocanegra hablar, a hablaros de, de la Maricuri. Y después tenéis una serie de convocatorias menores o subsidiarias, complementarias, que realmente afectan a una cantidad también de investigadoras que son. ...en fin, no, no son relevantes... ...pero bueno, que sepáis que la caixa WBA, he puesto aquí la Asociación Española contra el Cáncer... ...muchas asociaciones y muchos organismos... ...tienen becas concretas para, para investigar... ...pero realmente esa no es la, la carrera investigadora... Ni, ni, ...ni va a servir de, demasiado... ...y después he puesto aquí convocatoria autonómica... ...aquí la Junta estuvo muerto esto de la financiación del proyecto... ...hasta hace bien poco, hasta hace bien poco no... ...hasta hace un par de días antes de las lesiones... ...había lesiones y convocatorias, ¿vale? ...pero bueno, le salió el tiro mal... ...entonces en Andalucía sacaron con fondos FEDE... Hace un programa el año pasado, hasta 2020, de financiación de proyectos y hay becas y contratos a los que podemos estar de, de, de investigación, ¿vale? Hasta 2020. Esos contratos tienen la singularidad o esa convocatoria hasta 2020 tiene la singularidad, ya que la Junta nos da a nosotros, a la Universidad de Granada, el dinero y nosotros sacamos las convocatorias, ¿vale? O sea, un dinero público que nos lo da la Junta, pero con gestión desde la, desde la Universidad de Granada, pero es una convocatoria autonómica, por eso es la que sale. Bueno, he puesto aquí, otra vez un poco, volviendo a, la, a, a, a, a esta carrera investigadora, pues he puesto aquí un poco la fase en la que estáis, he, he cambiado un poco el eje, ahora estamos... Eh, en un eje en un eje horizontal vosotros otros encontráis más o menos eh, eh, en esta fase ¿no? en la fase de elaboración de, de, de las tesis doctorales vais a ver que cada una de las fases en cada una de las fases a las que vamos a contar tiene un contrato correspondiente veis que en la fase predoctoral pues están todos los contratos los que son principalmente contratos FPU y FPI que ya los conoceréis porque los que estaréis muchos de aquí disfrutando de, disfrutando de ellos y también está por ejemplo la río Ortega la formación de doctores de, de de, de los UGR. Cuando se termina este periodo este periodo predoctoral vais a encontrar lo que llaman el periodo postdoctoral y vais a encontrar que tenemos solo la Juan de la Sierva, la formación de la Universidad de Granada e incorporación de la Universidad de Granada también dentro de los UGR aquí tenemos un contrato puente que os va a ayudar a sortear un poco los tiempos que hay entre petición de contrato y, y contrato. ¿vale? He puesto aquí un poco la equivalencia ...aquí arriba, simplemente para que haya un mapa... ...este mapa varía mucho de la carrera de investigadora ...de persona a persona y de área a área... ...porque depende de muchísimos, de muchísimos factores... ...o sea que es, una, eh, es un mapa muy, muy básico... ...vale, aquí he puesto que en esta época... ...pues bueno, también podéis incorporar como yo antes doctor... ...depende si sacaran plazo o no... ...cuando se acaba la post 2, primera... ...hay una post 2 previa que sería esa... ...y después hay una post 2 senior... ...que sería ya la Ramón y Cajal... ...el proyecto de jabón investigadores... ...y la Miguel Servet vale ...y se supone que en esta época... Ya os digo, esta época en la que tenemos 40 años por ahí, es la época más o menos en la que tendría que incorporaros ya a la universidad. Casi toda la gente, gran parte de la gente que entra a la universidad entra siguiendo esta guía. Que no necesariamente se tiene que hacer esa guía. Hay también formas de saltar directamente aquí sin ni siquiera haber pasado por la universidad. ¿Vale? Pero bueno. Y en esta época, en la época, pues bueno, después ya empezaría la época de, de consolidación. Vamos a ver ya la colección de, de becas, toda esta un poco, os la voy a contar, voy a contar por, por encima. Esta la he puesto, pero yo creo que también es demasiado tarde, ¿no? La beca de iniciación al máster, porque ya, ya da igual. Pero bueno, se la comentáis a la gente joven que va a ir por la calle, que hay una beca de iniciación a la investigación en, en el máster, que tiene 75 plazas, y que damos la cantidad entre 500 y 1.800 euros, ¿vale? Más de 600 euros de gratificación por, por, por publicación. ...simplemente que está matriculado en el se ...valoramos los grupos y, y lo otorgamos... ...pero bueno, ya se ha pasado... ...también yo creo que esta es tarde... ...pero bueno, los que no hayan leído la tesis... hayan tenido oportunidad... ...sabéis que la gran forma de entrar a la universidad... ...o un criterio básico es que tengáis un contrato de FPU... ...hay dos grandes contratos... ...los de FPU, formación del profesor universitario... Los, ...y la LFPI, formación del, del personal inve, investigador... ...cada año se sacan 850 plazas de... ...de... ...de... de, de, de contrato de FPU... ...vale, y aquí veis un poco... Fijaros a lo largo de la presentación qué interesante cómo, lo he puesto así, ¿vale? Para que veáis un poco cómo va cambiando el énfasis en un criterio de evaluación en otro. Váis a cómo va cambiando el énfasis. Y el primer énfasis de la carrera investigadora, ¿dónde va a estar? En vosotros, ¿no? Porque vosotros ya, bueno, ahora tenéis que estar investigando, pero al principio lo investigáis. ¿Dónde van a poner el énfasis? en la gente con la conjunta, en el currículum del equipo, en el currículum del IP, etcétera, ¿vale? Pero bueno, aquí veis que todavía tenéis en cuenta el expediente académico los méritos del candidato, fijaros que aquí el currículum del director se valora y la actividad investigadora del grupo ¿vale? fijaros todo lo que se considera para valorar, se valora siempre el currículum de, de, de, del director todos los que habéis disfrutado del contrato FPU también habréis disfrutado de esta beca de la ayuda de movilidad para estancias breves ¿vale? que también os lo, os lo permiten este tipo de este tipo de contacto. vais a ver que también hay una singularidad y es que, que si no conseguís estar, entrar dentro del sistema, el sistema no os da acceso a recursos que un problema que, que existe. Vale, ver, si no ha sido el FPU, pues no puede adaptar a, a, no la ayuda de movilidad. Esto es un efecto clásico que llamamos efecto material: de si tú estás dentro y no vas a conseguir cosas, ya estás dentro del sistema, siempre puede adoptar más cosas y a más ayuda al sistema. Pero quien se queda fuera va perdiendo todo hasta que no puede conseguir nada más y no, no, no puede entrar ni en el sistema. Hay una parte también que hay, hay otra vez que acá el contrato FPI. El contrato FPI es similar al de FPU, pero tiene una singularidad. Va vinculado a un proyecto de investigación. Y tiene otra singularidad. Es el IP del proyecto el que valora los currículos y el que decide la persona. Pero es muy raro que consigáis un contrato de estos porque normalmente quien tiene conocimiento de los contratos tiene conocimiento el propio IP. Y el propio IP ya sabe a quién quiere contratar. ¿Vale? Entonces son contratos muy ...muy singulares. En la universidad que no la tenemos algunas, pero no, lo que predomina nosotros, evidentemente, son todos los contratos de formación de, del profesorado de universitario. ¿Qué pasa cuando terminamos? ¿Qué pasa? Esto si sí os interesa a alguno de los que esté aquí, ¿qué pasa cuando termináis el contrato puente? El contrato puente, digo, la beca FPU. Hemos creado en el plan propio de investigación un, una figura, un programa que llamamos el contrato puente. Es decir, cuando tú terminas la, la FPU tienes que pasar a pedir otras convocatorias. Pero claro... Ya se te ha acabado la financiación y va a tener 7, o 8 meses en el que no voy a tener financiación ninguna. Para solventar ese problema, tenemos un contrato puente ¿vale? que dura en torno a. son 6 6 meses ¿vale? De, con, con, con renovación. Normalmente otorgamos 70 ayudas, otorgamos esas 35 renovaciones eh, anuales y es, una, es, una, es un contrato cofinanciado. El vicerrectorado paga la mitad y la otra mitad la paga un departamento. Un departamento y un grupo. Y la verdad que aquí simplemente eh, es un contrato bastante fácil de conseguir, porque aquí lo único que valoramos son tres publicaciones. Es un contrato que no va dirigido tampoco a, a simplemente, oye, acredita que ha investigado, que tiene otras buenas publicaciones y ya está, ¿vale? Y se, y se otorga. Pero está atento a todos los que seáis FPU y FPI, porque normalmente lo tenéis que pedir un par de meses o tres antes de que se acabe la, la, la, la, la, la beca FPU, el contrato FPU, perdón. ¿Qué ocurre cuando pide la FPU? ¿Cuál es el siguiente al que tengo que optar? Optaréis al contrato Juan de la Sierra. Juan de la Sierra antes era un único contrato de cuatro años, ¿vale? pero se dividió en dos, después en dos, eh, dos Juanes de la Sierra, formación e incorporación. Ya podéis sospechar, en, en formación te lanzan fuera y en incorporación volvéis otra vez a los GR. ¿vale? Aquí vais a ver que el número de plazas o sea, se reduce significativamente, hemos pasado de las 800 del FPU a 200 plazas de Juan de la Silva 200 plazas son muy pocas plazas poquísimas estamos hablando a nivel nacional ¿vale? por tanto ya estamos hablando de un contrato bastante, bastante competitivo ¿vale? es un contrato de dos años al módico precio de 1800 euros al mes ¿vale? o sea que tampoco hay, es que tenga un sueldo especialmente espectacular fijaros que aquí ya ya si tienes que haber aprendido a publicar y dices vamos a valorar los méritos de los méritos del candidato. Y ya los méritos tuyos cuentan 50, 50 puntos. Aquí hay una cosa en la carrera investigadora, es que si no empiezas bien desde el principio y te, en unos años estás mal, ya no te vale. Aquí no, no tienes demasiado margen de, de, de equivocación. ¿Vale? Pues bueno, aquí tenéis, fijaros, 50 puntos por candidato. ¿Qué valoran? Aportaciones, participación en la actividad internacional. Es decir, fijaros que ya prácticamente después de la tesis Tenéis que estar, incluso antes tenéis que estar participando de, de actividades internacionales. ¿vale? Igual, volvemos a lo mismo, aportaciones y, y actividades internacionales. Pero aquí qué interesante si hay un historial del equipo. Esto está bien, ¿eh? La historial del equipo os va a permitir tener un margen de maniobra, porque hay mucha gente que no sabe escoger los equipos. Si sois hábiles consiguiendo la, cogiendo los mejores equipos, podéis garantizaros una gran puntuación aquí, ¿vale? Por tanto, hay que conocer muy bien los equipos con los que queremos colaborar, porque esto no puede dar, fijaros, hasta el 50%. Aquí, aunque si tenemos algún gap, algún problema en nuestro currículum, podemos solventarlo en esta parte cogiendo un equipo muy, muy bueno. Y, y igualmente al equipo lo van a valorar, igual que a ti, aportaciones y transición eh, internacional Esto significa que con este contrato ha habido fuera de, de los OGR, ¿vale? Pero con este, si sí, otra vez, una vez que terminéis dos años, os vuelven a valorar y volvemos y os podéis de volver a la Universidad de Granada volvemos otra vez con 225 25 plazas y más o menos, eh, más o menos eh, el contexto evaluativo es eh, el mismo, realmente este debería ser vuestro tan gran objetivo que es conseguir una beca de un contrato de este tipo un Juan de la Silva, evidentemente después de conseguir la formación en la OGR en esta etapa plan propio de investigación tenemos el plan que llamamos el plan de perfeccionamiento de doctores ¿vale? que también lo hacemos para lanzaros fuera ¿vale? Un, eh, bueno, es un contrato pre, no, este, no, perdón no si existe el es de eh, el de perfeccionamiento lo cogemos para lanzaros dos años fuera ¿vale? para hay una institución extranjera ¿Vale? y, y aquí lo que tenemos también en cuenta, fijaros también que en el plan propio de investigación lo que vamos a hacer siempre es vincular la puntuación de otros programas a nuestros programas Vale, fijaros que en este, méritos curriculares, aportaciones, pero claro, si ya están valorados para otros programas, ¿para qué vamos a valorar? Tenéis que, eh, que vemos la puntuación que ha tenido el programa Juan de, Juan de la Silva. ¿Vale? Por tanto, quiere decir que nada más que terminar ya tenéis que estar un poco, eh, tenéis que estar activos presentando las convocatorias. O la den o no o la den. Porque muchas veces a lo mejor no están dando Juan de la Silva, pero sí puede estar a este programa de perfeccionamiento de, de, de, de la universidad. Después, como ya, ya hemos comentado un par de, de ocasiones, vendría eh, eh, el programa Ramón y Cajal. Para este es el programa, digamos, más, más exigente desde el punto de, de, de vista evaluativo, a este programa ya vamos nosotros solos. Aquí ya no hay equipo de investigación, ya no nos podemos apoyar en nada, ya es lo que tengamos. ¿vale? Pero el programa Ramón y Cajal está hecho... ...para la reincorporación de talento a las universidades. Antes era un programa que estaba, que estaba orientado a captar el talento que, había, que se había ido a otras universidades extranjeras. ¿vale? Pero realmente puede optar cualquier persona, aunque no se haya ido de nunca fuera, aunque esté en la, eh, en la propia universidad. ¿vale? Pero es un programa que es muy exigente evolutiva, eh, eh, evolutivamente. ¿vale? Bueno, aquí he puesto un poco los, los criterios... Aquí he puesto simplemente, fijaros, 80 puntos, la aportación es 50, lo he comentado antes, actividad internacional 25 y resta resto 5, 5, 5 puntos. ¿Vale? Y la capacidad de, de, de liderazgo tiene de 0 a 20, 20 puntos alquiler. Hay un comité que suele ser internacional y nacional en el que evalúa los currículos. No una evaluación al uso, vale, una memoria muy chiquitita que tenés que entregar, donde van un poco... ...todos los méritos resumidos... ...donde presentes un pequeño proyecto... ...y tu aportación es seleccionada... ...y prácticamente con eso te, te, te valora... ...pero sí es verdad que es muy, muy competitivo... ...porque se presenta muchísima gente... ...¿qué es lo que tiene? ¿qué tiene el programa Ramón y Cajal? ...el programa de Ramón y Cajal que no garantiza a nosotros como universidad... ...no garantiza que vamos a traer a los mejores investigadores... ...¿vale? ...porque normalmente el programa Ramón y Cajal... ...tú sacas a Ramón y Cajal y, la, y hay un listado... ...donde la universidad te llama para que venga... ...o el investigador nos llama para que lo gastemos lo estamos y a qué nos comprometemos nosotros a estabilización obligatoria de, ¿vale? entonces ¿qué, ¿qué ocurre? hay que entrar de ayudante entre doctor, contratado a doctor titular, no hay que entrar por la universidad por esa puerta, tú puedes perfectamente, no haber pisado la universidad de Granada y si entras de, de Ramón y Cajal a los cinco años eres titular de universidad ¿vale? si no habías previamente dado clases, si han hecho cualquier otra cosa por tanto, sean listos porque hay, diferentes, hay un par de programas que nos permiten hacer este tipo de saltos cuánticos. Pa, ¿vale? Y saltarnos toda la etapa. Que está, que, bueno, todo lo que, que te, Ha creado mucho este, este tipo de, de, de plazas crean para muchos problemas en la universidad. Porque toda la gente que está dentro, toda la gente que va con la carrera de doctorado, no doctor, no sé qué, al final se ven pisoteados por esta gente que tienen estabilización obligatoria. ¿vale? Dale un vistazo, ¿vale? A lo del programa Ramón y Cajal mirad que bien, en el programa de la Universidad de Granada UGR 2020 tenemos proyectos para jóvenes investigadores ¿vale? no vamos a dar mucho dinero son todos los proyectos en torno a 3.000 euros pero podéis concursar estos proyectos tenéis el proyecto de proyecto de investigación precognitivo para jóvenes investigadores Cuando seis doctores y queréis presentar un proyecto de plan nacional vamos a dar una ayuda de 3.000 euros para que preparéis el proyecto eso está en el plan propio de investigación. Y tenemos también una, un, un, un, un programa similar que es el proyecto para estudiantes de doctorado, que a este sí podéis concursar. Y también os, os damos la, en torno a 3.000 euros para que preparéis un proyecto de, de investigación. Y además dentro del Medialab, del que estoy también metido, eh, tenemos un proyecto de investigación Medialab, de cultura y sociedad. Para toda la gente que dedique más a cuestiones tecnológicas relacionadas con Internet, aquí damos también proyectos de 3.000 euros. Vale, y están bastante bien porque esto también lo podéis solicitar prácticamente después de terminar la, la, la, la, el doctorado y tener cierta vinculación con la, con la Universidad de Granada ¿vale? por tanto, darle un ojo al plan propio porque ahí tenéis tres convocatorias interesantes ¿qué pasa? que vosotros no vais a poder optar todavía a grandes convocatorias y tenéis que ir consiguiendo estos pequeños primeros pasos, me ¿vale? lo van a permitir familiarizaros con la petición de proyectos y a tener los primeros recursos económicos para eso, para comprar material y de viaje a algún congreso etcétera, ¿vale? Y después una última, sí, una última una última convocatoria, esta, os he dicho que la Junta de Andalucía nos da los dineros ¿vale? y nosotros sacamos convocatoria. Tenemos una convocatoria muy interesante que es la convocatoria de incorporación de doctores. Esta convocatoria de incorporación de doctores es similar a la Cajal. ¿Vale? Esta convocatoria os va a permitir que si habéis presentado a la Ramón y Cajal y habéis tenido más de 70 puntos, os va a permitir presentaros esta convocatoria. ¿Vale? en el que presentáis los puntos de la cajal como aval y presentáis vuestro proyecto de investigación. Y si la ganáis, la universidad te da cada año 30.000 euros, con los cual te autocontratas tú, ¿vale? pero después te pueden incorporar departamentos, Tiene docencia, etc. Es ¿Vale? como una especie de cajal que tenemos dentro de la, de la Universidad de Granada. Antes se llamaba incorporación de doctores, pero ahora se hace a través de... de de, de la Junta, que también es interesante estas esta, esta convocatorias las tenéis que ver como una especie de repesca como os digo, ¿vale? para toda la gente que no habéis podido llevar una carrera tan convencional de entrar por, por los pasos habituales de ayudantes, contratado etcétera ¿Vale? también le tenéis que dar un vistazo y sepáis que todas estas, muchas de las figuras que vais a enfrentar, la Universidad de Granada eh, ha, yo creo que es un plan bastante pionero en este sentido en, en la Universidad Española, por lo menos ambicioso y también bastante criticado se ha hecho un plan de estabilización dentro de la universidad. Es decir, todos aquellos que sean Ramón y Cajales, estabilización. Todos aquellos que tengan la incorporación de doctores, estabilización. Todos aquellos que consiguen un proyecto de investigación para jóvenes investigadores, que es el que comentaba, estabilización. Aquí he puesto diferentes estabilización. Hay figuras que lo estabilizan directamente como titulares y otras que estabilizan directamente como guionante como de doctor. Por ejemplo, si pedía a Juan de la Sierra, hacerlo ya con vista a pedir adentro de la Universidad de Granada, no, ya hay otra institución, porque la Universidad de Granada, conforme termine el Juan de la Sierra, o sacan una plaza de donante doctor. O sea, un pelotazo, tú entras ya directamente de antes doctor, o saca la plaza directamente, ¿vale? Si tenéis una maricurí, también lo saca directamente. Para los compañeros de la Atenea, eh, de la Atenea 3, que es un programa de, también con fondo europeo, también tienen estabilización directa cuando, cuando, cuando terminan. Todos esos programas están dentro del plan de estabilización de, de, de la Universidad de, de Granada. ¿vale? Por tanto, hay muchos programas y también... ...ya un poco... ...antes no había estabilización ninguna... ...antes era toda una locura... ...pero ahora... Claro, los, ...los programas importantes... ...tienen detrás toda una parte de... de estabilización. Ya, ya, ya. A la palabra nuestra querida María José... Que, ...que es del Departamento de Física Teórica... ...y del Grupo de, de Física de Fluido... ...y bueno, que es una... ...una persona que lleva trabajando... ...¿cuántos años lleva ya a la universidad? <risa> a un clásico de, de la... De, de, ...de la universidad... ...yo lo conozco de toda la vida... ...yo ni más. ...35 años... Y, ...35 y bueno, años... Eh, bueno, pues como bueno, ya presenta, profesora. Ya se presenta. <risa> Mira, ella Muchas gracias. Muchas sí. gracias, María José. Y me también escuchar. Bueno, usted. pues trabajo en el departamento de física aplicada y dentro del grupo de física de fluidos y biocoloides. Entonces, pues efectivamente, como acumulo mucha juventud, pues llevo ya 35 años en la universidad y haciendo distintos tipos de, de tareas. Evidentemente, he pasado por todas las etapas. ¿sí? Eh, incluida en las que vosotros estáis ahora aunque bueno, hace muchos años eh, eh, la figura investigadora en la universidad eh, española no estaba tan reconocida y realmente no teníamos las opciones que hay ahora para entrar como investigador eh, por el contrario, si sí es verdad que estaban más abiertos los contratos básicos, los contratos tipo ayudante que fue prácticamente como, como entre ellos Hice la tesina y después de hacer la tesina entonces, que ahora sería el análogo al TFM, pues me contrataron y a partir de ahí ¿eh? pues subimos. Si es verdad que luego ya antes de sacar la cátedra pues ya sí que eh, tuve que eh, acreditarme por, por la NECA y a lo largo de estos años pues hemos pasado por, distintos, por distintas leyes de, de universidades pero lo que aquí me han pedido hoy los compañeros de investigación es que hablara un poco de cómo preparar un proyecto de investigación. No me voy a referir a cuestiones de gestión del proyecto y a cuestiones técnicas que yo creo que con este curso que ellos eh, han organizado lo abordan muchísimo mejor porque ellos tienen eh, mucha más experiencia, sobre todo en lo que es también la gestión de, del presupuesto y aprovecho para darles las gracias porque ojalá ¿eh? otros cuando empezamos pues hubiéramos tenido este tipo de información y yo me voy a centrar más bien en lo que son las partes de una eh, memoria científica de lo que debe ser un proyecto tampoco he querido abrir el abanico para distintos eh, tipos de convocatorias como ya también nos ha expuesto Daniel tenemos distintas vías de financiación para la obtención de proyectos. Desde entidades privadas como la CAISA, la Asociación Española contra el Cáncer, eh, eh, BBVA, también subvenciona proyectos, saca convocatorias anuales. Las tenemos en distintos ámbitos. En el ámbito regional, eh, en Andalucía tenemos lo que se denominan los proyectos eh, que son de excelencia. ...de la Junta de Andalucía... ...lo que pasa es que aquí la financiación... ...es bastante irregular... ...ha habido incluso algún año... ...en el que no hemos tenido convocatoria... ...y hemos pasado de estar a finales de... ...la década, de la primera década... ...de este siglo... ...de tener bastantes proyectos... ...de excelencia de la Junta de Andalucía... ...tan competitivos como los nacionales... ...a tener realmente bastante menos. La vía de financiación normal aquí eh, en españa es eh, a través del de correspondiente plan nacional de investigación que a su vez se divide en distintos programas teniendo en cuenta la, los diferentes ámbitos de, de conocimiento y entonces es un poco eh, el tipo de memoria ¿eh? que yo he cogido como referente porque en muchas convocatorias no eh, no hay realmente una plantilla de memoria y entonces esto también dificulta es algo que dificulta no solamente el plasmar nuestras ideas científicas sino el cómo organizarlas, es mejor tener una plantilla y además las plantillas últimas que han sacado el, en el plan nacional también ya va recogiendo aspectos que se tienen en cuenta en los proyectos europeos y basándome eh, mi última experiencia en el proyecto que actualmente eh, estoy coordinando que está vigente hasta finales de este año y el que hemos solicitado pues un poco voy a comentar los distintos aspectos de, de, de, del proyecto que en definitiva aunque sí es verdad que están dirigidos a, a proyectos de ámbito científico yo trabajo en física aplicada ...y concretamente en, en una física que realmente se aplica en distintos ámbitos... ...como puede ser ciencia y tecnología de alimentos... ...como puede ser en biosalud, en desarrollo de nanosistemas... ...o nanotransportadores de diferentes tipos de fármacos... ...pero sí creo que recoge un poco, por lo menos lo he intentado... ...los aspectos claves que puede tener cualquier proyecto en cualquier ámbito... E incluso, pues, que no tengamos prejuicios porque parece que hay proyectos que cuando tienen el marchamo de eh, científico pues, por una parte tienen más ventajas o más posibilidades de financiación y por otra también tienen más obligación de transferencia, transferencia de todo tipo, ¿eh? no solamente científico-tecnológica, sino también social y también eh, económica. Esto no siempre es así. Y de hecho, eh, mm, a mí me ha gustado estudiar siempre la trayectoria ¿eh? investigadora de toda la universidad. Como también saben, he tenido eh, labores de gestión dentro de la misma durante 11 años y eh, he gestionado un grupo de investigación muy amplio, muy potente, y siempre me fijaba no solamente en los criterios de valoración de los grupos de investigación, sino también en las trayectorias y en, la, y en lo que se conseguía en distintos ámbitos. Y debo decir que, siendo un grupo que transfiere, porque, como digo, la investigación es muy aplicada, ...todos los años nos mojaban la oreja, literalmente, investigadores del ámbito de sociales y de humanidades. Y la máxima puntuación que se obtenía por parte de la Junta de Andalucía cuando nos evaluaban los grupos de investigación... ...que recuerdo que eran siete puntos, ¿eh? me estoy refiriendo cuando eran públicas esas evaluaciones... ...pues siempre los siete puntos máximos la obtenían compañeros de la universidad del ámbito de humanidades y de eh, sociales lejos de lo que en principio podría pensar uno que solamente se transfiere cuando se está haciendo algo muy tecnológico ¿eh? Eh, en el ámbito de la ingeniería o en el ámbito eh, científico pero paso a comentar pues cómo debemos de plantear ¿eh? Eh, una investigación en principio nosotros tenemos eh, ¿Qué es lo que es un proyecto? Un proyecto nosotros tenemos que expresar la voluntad de llevar a cabo eh, una investigación. Y para que nos lo financien, lo primero que tenemos que demostrar es que es viable. Y dentro de esa viabilidad, eh, pues hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta. Hay que tener suficientes recursos eh, eh, humanos. Es decir, hay que conformar un equipo investigador. Hay que demostrar que uno tiene una trayectoria solvente, sólida. Es decir, que es capaz de sacar investigación adelante. Hay que tener unas infraestructuras previas, porque uno no puede ¿eh? pensar que con un solo proyecto, montar todo un laboratorio y todo lo que se requiere para una línea de investigación y así sucesivamente es decir que se tiene capacidad formativa porque por ejemplo si se pide para contratación de personal o beca fpi asociada al proyecto uno debe de convencer a la persona que está evaluando de que eh, tiene esa solvencia de que el proyecto es viable que no es una idea sin más que en el futuro podría ser muy buena y también hay que tener Claro, pues que eh, las convocatorias son limitadas, la financiación es limitada y que en este país hemos perdido muchísima financiación dedicada a investigación, con lo cual hay que ser pues, muy realistas. Y también pues, tener, digamos, una perspectiva, una medida ¿eh? de lo que normalmente se está subvencionando. No nos podemos comparar ni muchísimo menos con los colegas extranjeros ¿Por qué no es así? Hay quien dice, tira por la calle en medio, bueno, pues si a mí no me subvencionan lo suficiente, hago menos. No, esta es la situación que tiene actualmente el país y entonces eh, hay que intentar decir que vamos a sacar adelante una investigación haciendo también un esfuerzo importante por conseguir otra financiación ¿sí? adicional. Y esto hay todo que plasmarlo en la memoria. Yo creo que esto vale para cualquier propuesta que se haga de proyecto. Entonces, la primera transparencia que tengo aquí, he recogido ¿eh? lo primero que aparece en la plantilla ¿eh? de la última convocatoria que hubo de proyectos del Plan Nacional. Entonces, ya veis que pone Agencia Estatal de Investigación, convocatoria 2018, y aparecen dos tipos de proyectos. Proyectos de y de generación de conocimiento y proyectos de I más y más retos de investigación. Bueno, pues ciertamente ¿eh? son dos tipos de proyectos algo diferentes. Digamos, los de generación de conocimiento serían los que van dirigidos a una investigación más básica y los, y los proyectos de retos ¿eh? son los que están asociados a los retos que están establecidos en los proyectos europeos dentro del Programa Marco Europeo de Investigación, el Horizon eh, 2020. Entonces, se supone que son algunos unos proyectos algo más aplicados. Normalmente hay menos financiación para los proyectos básicos y algo más de financiación para los eh, proyectos de retos. Por esto, lo primero que yo pongo aquí, y siempre voy a poner en rojo las sugerencias que yo hago, ¿eh? en base a esta experiencia hay que elegir correctamente el tipo de proyecto que se solicita, ¿eh? hay que leerse muy bien las convocatorias, hay que ver muy bien los retos, ¿eh? ya digo, yo casi antes de leerme la convocatoria del Plan Nacional, me leo ¿eh? la de eh, Horizon 2020, porque están extraídos de allí, totalmente eh, lo que son los distintos retos, normalmente retos de orden, de orden social, como puede ser en mi caso, ¿eh? en el tema de salud. Entonces, elegir correctamente ese tipo de proyectos muchas veces ¿eh? determina que lo financien o no. Dentro del plan nacional también hay distintos programas. Y cuando se trata de una investigación multidisciplinar como la que nosotros realizamos, pues muchas veces también cuesta trabajo. ¿eh? Cuesta trabajo decir, bueno, pues ¿dónde lo presento esta vez? La presento por física, la presento por materiales, la presento por ciencia y tecnología de alimentos, la presento en medicina, en salud. ¿eh? También hay que ver y conocer un poco la... la, la los distintos programas. Sí, es cierto ¿sí? que este ámbito, para los investigadores que llevamos ya muchos años en este país, ¿sí? pues sí es verdad que no lo conocemos. ¿sí? No lo conocemos y no voy a esconder ¿sí? que dentro de los mismos programas y de las propias comisiones que otorgan los proyectos, pues hay sus lobbies. ¿sí? Y como la financiación es escasa, pues cuando uno normalmente tiene una trayectoria en un programa, cuesta muchísimo trabajo entrar en otro programa. Eso es así. Eh, nosotros, yo desde siempre he trabajado en el área de materiales y me ha ido bien, pero he hecho dos incursiones. Y una me costó, Dios y ayuda, ¿eh? entrar en ciencia y tecnología de alimentos, cuando realmente la propuesta que hacíamos entraba mejor ahí, que en lo que es el programa de materiales. Finalmente, tras un fracaso, lo conseguimos, pero yo vi que por ahí eh, seguí consiguiendo financiación y iba a estar mucho más complicado. Entonces, pues me fui al área de, de materiales. ¿vale? Otro aspecto importante es seguir las instrucciones. Esto parece muy básico, pero es que no todo el mundo las sigue. Entonces, aquí pone aviso importante y aparece en amarillo. ¿eh? La memoria no podrá exceder de 30 páginas. ¿eh? Para rellenar correctamente esta memoria, lea las instrucciones. ¿eh? Y es obligatorio rellenarla en inglés si se solicitan más de 100.000 euros. Esto hay que hacerlo. ¿eh? Yo no sé ¿eh? pues cómo llegarán eh, muchos proyectos, ¿eh? si realmente cumplen las condiciones o no las cumplen, ni sé lo restrictivos que son pero sí sé, por ejemplo que eh, hace unos meses nos llamó el ministerio pues para presentar un informe sobre el proyecto que estamos desarrollando y para ello nos dieron una plantilla de, de Powerpoint que era con un diseño feo francamente feo con, una, eh, eh, con unos recuadros que eran pequeñísimos con un tamaño de letra, donde apenas se podía decir nada, y donde un proyecto coordinado teníamos nada más que 24 diapositivas. Bueno, pues yo vi que esas eran las instrucciones y esas eran las instrucciones. Cuando llegamos allí a la comisión, había evidentemente más proyectos también para presentar el informe, y vimos que habían llevado unas presentaciones magníficas con una foto de las instalaciones y demás. Pues, ¿sabes lo que les dijeron? Que no, que para atrás, que acabaran ese proyecto y que no pidieran más. Es decir, las instrucciones hay que seguirlas. Yo he visto que ahora lo que tiene más valor en toda actividad humana es el tiempo. Entonces, incluso a los editores de las revistas ¿eh? no les gusta ya artículos largos te piden que sean claros y cortos. Y todos los que también evaluamos, queremos que eh, nos lo pongan lo más fácil posible, que no tengamos allí un tocho. ¿vale? Y de ahí que eh, sigamos bien las instrucciones, porque esto irá en nuestro beneficio. Y en esta última convocatoria decían que era obligatorio presentar ¿eh? la memoria en inglés eh, sí se solicitaba más de 100.000 euros. En la anterior, no. En el proyecto que yo tengo, que es de la convocatoria 2015, pero lo hicimos en inglés. Hay dos razones. Una, ya le, le he dicho, hay que tener en cuenta que la financiación es escasa y que funcionan los lobbies. Cuando uno escribe un proyecto en inglés, se amplían las posibilidades de evaluación y de que la evaluación se haga externa, por un investigador eh, extranjero. Esto siempre nos, va, nos beneficia, porque uno, cuando también hace de evaluador, vengo de evaluar un proyecto de, de Argentina, eh, cuando se evalúa eh, una investigación en otro país, siempre psicológicamente somos más benévolos. Esto por una parte. Y por otra parte, porque ya sabemos que la lengua inglesa si tiene alguna ventaja es que es muy sucinta y con pocas palabras se puede decir bastante más. Entonces, si ya estamos limitados, ¿sí? yo creo que es mucho mejor eh, plantear eh, las cosas en inglés. Aparte de que nosotros también estamos deformados y como estamos acostumbrados a comunicar en inglés, en nuestros artículos de investigación, muchas veces una idea... Nos resulta más fácil comunicarla en inglés que en propio castellano. Incluso el título suena mal en castellano, ¿vale? Por eso eh, yo recomendaría, ¿eh? al principio del proyecto, este tipo, eh, vamos, aconsejaría lo que, lo que planteo aquí en rojo. Lo primero que nos encontramos es un resumen del proyecto, ¿vale? Resumen que sea un resumen, ¿eh? eh, porque hay veces que se encuentra uno un resumen de cuatro páginas, eso no es un resumen, esto para empezar, ¿no? Y luego, muchas veces tendemos también a escribir el resumen cuando ya hemos conformado, ya hemos hecho todo el proyecto de investigación, como se hace también en los artículos de investigación, pues no. Yo lo que aconsejo es que el resumen sea lo primero, porque en el resumen debe de quedar eh, expresada claramente qué es lo que uno persigue qué es lo que a uno le gustaría cuando uno solicita un proyecto dice yo es que quiero hacer esto ¿Eh? el objetivo y lo que planteo aquí la idea fuerza del proyecto lo demás viene rodado si uno quiere al final cuando ya ha terminado el proyecto eh, retocarlo un poco pero al principio ¿eh? es casi como si te hicieran un examen y te llamaran y te dijeran eh, por qué solicita un proyecto qué es lo que quiere hacer y eso, si se tienen las ideas claras, ¿eh? se hace de una manera clara, concisa, ¿eh? y tiene que, eh, le tiene que gustar ¿eh? al evaluador, que es lo primero que ve. ¿eh? Tiene que ser atractivo y tiene que impactar. ¿vale? En esta siguiente, eh, en esta convocatoria última, justo después del resumen, venía lo que era la justificación de la coordinación, evidentemente esto es si cabe coordinación. Pero yo aquí sí quiero hacer una reflexión porque hemos tenido fallos y proyectos que no han financiado eh, precisamente a cuenta del tema de coordinación. Vamos a ver, ¿cuándo se coordina uno? Cuando es imprescindible coordinarse. ¿Cuándo eh, se tienen sinergias y cuando el proyecto no es viable si uno no se ha coordinado? Eh, eh, en mi caso nosotros trabajamos un ámbito muy básico de la física desarrollamos unos materiales y los estudiamos ¿eh? los caracterizamos estudiamos sus propiedades físicas y esos materiales luego pueden tener aplicaciones en otro ámbito entonces pero yo si sí desarrollo por ejemplo un sistema para transportar un fármaco yo no tengo en mi laboratorio ni medios ni tengo conocimiento, ni tengo nada para ver la viabilidad de ese fármaco. Entonces, si comprometo en la investigación ¿eh? la viabilidad del de fármaco, me tengo que coordinar necesariamente. Si como en el último caso es un proyecto ¿eh? para transportar fármacos anticancerígeno y queremos probar ese fármaco, ...en líneas celulares cancerígenas, yo me tengo que coordinar con alguien que trabaje y que sepa justo de eso. Yo soy física, ni siquiera tengo eh, eh, la autorización legal para trabajar con muestras biológicas. Entonces, en algunos casos hemos venido colaborando ¿eh? con distintos eh, grupos de investigación... ...y hemos dicho, y por la razón que sea, porque íbamos descoordinados en un año y demás... Bueno, pues no, esta investigación la va a hacer fulanito en su laboratorio. No, no. Aquí tiene que estar, ¿eh? nosotros tenemos que comprometer lo que vayamos a hacer y lo que podamos hacer en el marco del proyecto y quién lo va a realizar. Por tanto, ¿eh? Eh, si no se puede realizar toda la investigación comprometida, hay que irse a la coordinación. Y si no, no se compromete, si no, uno se va ¿eh? Eh, y plantea un proyecto pues, igual de investigación más básica, ¿vale? Luego, ya viene la, eh, la propuesta científica, ¿eh? propiamente dicha. Tenemos que hablar de los antecedentes, de los últimos avances y de los resultados previos. Bueno, pues, eh, yo aquí, aparte de, ¿eh? evidentemente, tenemos que poner los antecedentes científicos ¿eh? Eh, que tengamos, que no son exclusivamente los del grupo de investigación que está solicitando, ni muchísimo menos, ¿vale? Hay que centrar el tema, pero hay que también trasladar que eh, se está actualizado en el tema y que se han hecho aportaciones en ese ámbito, en esa línea de investigación. Entonces, por eso yo pongo aquí ¿eh? que, aparte de todos los antecedentes, de las bases, de las premisas… ¿eh? Hay que insistir en la trayectoria del equipo investigador y destacar el liderazgo internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de esa línea de investigación, el equipo además, ¿eh? pues se le reconoce científicamente en, en, en el mundo entero, ¿vale? Y que ha hecho aportaciones interesantes. Último avance, bibliografía actualizada. Yo ya me resisto con todo el esfuerzo que se está poniendo ¿eh? a evaluar bien un proyecto que igual tiene bibliografía de los años 90 no, porque eso significa que no sabe ¿eh? Eh, nada de nada de, de lo que es esa investigación y luego insistir mucho en los resultados previos del equipo investigador esto es la parte que sería de antecedente. Aquí viene también algo importante, ¿eh? es la hipótesis inicial ¿eh? y el esquema. Bueno, pues la hipótesis siempre se plantea ¿eh? sobre la base de resultados previos y de recientes avances. Y tiene que ser una hipótesis muy clarita, muy clarita. Tan claro que nosotros tenemos ¿eh? Eh, nuestro objetivo ¿eh? a conseguir y eso tiene que estar basado ¿eh? Eh, de una manera eh, clara en resultados previos. Y en los últimos avances, si sí lo que se pretende ¿eh? es generar un conocimiento nuevo en términos, en términos generales. Entonces, la hipótesis también ¿eh? vuelve un poco a la idea fuerza. ¿eh? Tiene que ser ¿eh? Eh, también planteada de una manera clara, y que le diga al evaluador, ah, bueno, pues sí, sí, evidentemente tiene suficiente evidencia científica ¿eh? como para plantear esta investigación. Y luego lo que sería el esquema, ¿eh? pues siempre se dice que más vale ¿eh? una, una figura ¿eh? que muchas palabras, ¿eh? pues intentar esquematizarlo también, ¿eh? pues de esta manera, con un, con un esquema, con un dibujo. ¿eh? porque esto al evaluador también le relaja y muchas veces ¿eh? pues dice más esta imagen ¿eh? que es lo que podemos ir desarrollando. En este caso, el proyecto que estamos eh, desarrollando, pues se trataba de desarrollar un nano transportador de fármacos anticancerígeno frente concretamente a cáncer de a células madres de cáncer de páncreas y había un reto muy importante en el proyecto y es que el fármaco sea, eh, eh, se administre oralmente por esta razón ¿eh? todos nuestros estudios ¿eh? se basan en ¿qué es lo que pasa? ¿eh? cuando se ingiere el fármaco que tiene que superar todo el tracto gastrointestinal ¿eh? llegar justo a ¿eh? atravesar todo el flujo sanguíneo y llegar donde se encuentra la célula tumoral. Y cómo debemos eh, de dirigir eh, ese fármaco justo a estas células madres tumorales. Esta es la idea, por eso tenemos este esquema aquí. En este siguiente, pues pongo el que todavía no nos han dado, el que acabamos de solicitar. Seguimos lo mismo, eh, nanotransportando eh, fármacos anticancerígenos, pero en este caso... Eh, ...vamos a... ...a ocluirlos para no tener problemas... ...con el sistema inmunológico... ...de tal manera... ...que en realidad lo que vamos a desarrollar... ...le hemos llamado nanogot... ...son como fantasmas... ¿eh? ...entonces para ello... ...a partir de unas determinadas células... ...que a su vez están educadas por el tumor... ...vamos a extraer estas membranas... ...y dentro de estas membranas... ...vamos a meter nuestras nanopartículas de siempre... ...nuestros nanotransportadores... ...esta es la idea fuerza del proyecto pues entonces lo reflejamos con este esquema de aquí ¿vale? entonces esto eh, creo que es interesante en cuanto a los objetivos que sería lo primer, lo siguiente que aparece en la propuesta eh, científica volvemos de nuevo a la idea fuerza, ese es nuestro objetivo principal el que hemos plasmado ya desde el principio en el resumen, yo quiero hacer esto, en nuestro caso yo quiero desarrollar un fármaco que se pueda administrar eh, oralmente, que esté protegido, que eh, supere todas las barreras eh, biológicas, que se dirija eh, de una manera eh, eh, completamente eh, vamos, dirigida a las células madre para evitar los efectos secundarios de otras terapias que tenemos. Y eso debe de quedar muy clarito. Y eso se dice en tres páginas ¿vale? en tres renglones, perdón, no en tres páginas y ya luego vendrían los objetivos específicos y mi opinión también aunque el proyecto sea largo y el proyecto que hemos comprometido ahora es para cuatro años y es un equipo muy amplio y es coordinado que sean pocos y claros los objetivos y algo también muy interesante no confundir estudios con objetivos una cosa es decir bueno, yo tengo el objetivo de sintetizar este tipo de partículas con estas características. Y otra cosa es decir, objetivo, estudiar la estabilidad de las partículas. No, eso no es un objetivo, eso es un estudio. ¿De acuerdo? El, el distinguir bien lo que es un objetivo ¿eh? de un estudio. Ya eh, adentrándonos en lo que es la metodología y el plan de trabajo, ¿eh? pues aunque aparecen en los papeles, ¿eh? al principio en la, en la aplicación informática que tenemos para solicitar el proyecto correspondiente, tenemos que meter todos los datos de todos los investigadores que intervienen y demás, pues yo creo que a muchos evaluadores no le llega para nada ese tipo de datos. ¿eh? Y, y si le llega, le llega de, mmm, fuera de contexto. De lo que es la memoria que va a evaluar. Entonces, lo primero se presenta al equipo investigador ¿eh? y se le asigna una serie de iniciales al equipo investigador, porque luego vamos a hacer referencia a ellos en lo que es el plan de trabajo. Eh, si procede, que no siempre procede, asignar un hito, un reto a cada uno de, de las tareas, pues se incluye. ¿eh? Y lo haríamos en inglés: un milestone pues haríamos un listado de hitos. Si no, pues pasamos directamente a las tareas. ¿eh? Y cada tarea, también esto es importante, no olvidar ¿eh? poner el responsable de la tarea, el task leader. Es decir, antes ¿eh? de describir la tarea en cuestión del proyecto, pues ahí aparece una persona del equipo investigador que va a ser la responsable. Y por supuesto, pues luego ya la subtarea y algo muy interesante si se contempla una nueva metodología eso hay que indicarlo y hay que resaltarlo y hay que ponerlo en valor ¿eh? porque no es seguir la metodología o los métodos de otros investigadores ¿eh? aunque se haga una pequeña innovación que poner a punto una nueva técnica o un nuevo método entonces yo aquí para resaltarlo de nuevo una figura, de nuevo una imagen en este caso ¿eh? Es un dispositivo que permite estudiar procesos de digestión in vitro. ¿Vale? Entonces, ¿eh? aparte de describir la técnica de cómo vamos a hacer los distintos ensayos y los distintos estudios, pues ponemos ¿eh? la, la imagen correspondiente exactamente igual ¿eh? que en este caso es lo mismo, es ¿eh? otro ejemplo. Si yo lo que quiero es sintetizar ¿eh? distintas partículas, digamos decoradas, ¿Eh? con distintos elementos para que cumplan distintas funciones, ¿eh? pues entonces eh, las dibujo, las dibujo para que se vea más claro lo que queremos, lo que queremos hacer. En cuanto a la metodología, ¿eh? yo siempre incluiría ¿eh? una última tarea ¿eh? que tenga que ver con la transferencia de resultados de investigación normalmente en todos los proyectos se dice se procurará eh, vamos a hacer todo el esfuerzo de transferir, esto es muy interesante para la industria de alimentación, esto es muy interesante para la industria farmacéutica para la industria cosmética ¿eh? no, yo haría una última tarea ¿eh? una última tarea con su tiempo, ¿eh? con su líder ¿eh? Eh, donde incluiría pues, la elaboración y presentación de eh, solicitudes de, de patentes donde haría un planning ¿eh? de contacto con las empresas ¿eh? sobre todo de los ámbitos regionales ¿eh? Eh, con servicios públicos de salud como es nuestro caso por la temática de, del proyecto con plataformas tecnológicas en general ¿vale? es decir que yo la transferencia en ningún ámbito la olvidaría ¿vale? Todo lo que nosotros hacemos, ¿sí? y esto es importante también reflejarlo, todo tiene finalmente su valor social, sea en el ámbito de las humanidades, pensemos, por ejemplo, en patrimonio, sea en el ámbito eh, de, la socia de, de, de sociales, por ejemplo, o sea en el ámbito estrictamente científico-tecnológico. Todo al final, ¿sí? nosotros debemos de poner en valor, lo que estamos haciendo ¿eh? y por eso aquí pongo esto pero podríamos poner instituciones varias, etcétera ¿vale? todo tiene su valor social y yo incluiría esto y luego algo muy importante y sobre todo para los que hacemos investigación experimental, plan de contingencia ¿eso qué quiere decir? pues que si nosotros supiéramos que, que las cosas salen perfectamente ¿eh? ...pues ni necesitaríamos financiación, ni, ni nada, ni investigar, ¿eh? ni estudiar lo que realmente estamos proponiendo. Entonces, sí es importante, y esto lo tienen en cuenta los evaluadores, y ya ¿eh? se exigen los proyectos europeos. Un plan de contingencia que tenga que ver con investigaciones previas que ha desarrollado el equipo... ...y que se diga, bueno, pues aquí estamos arriesgando, queremos dar un paso más ¿eh? con este otro sistema pero sí sabemos que con sistemas antiguos ¿sí? hemos podido, ¿sí? hemos podido eh, llegar hasta aquí, por, por poner un ejemplo, hasta las células cancerígenas, ¿vale? Entonces, eso plantearlo, y esto les gusta. Dentro de, del plan de trabajo hay que poner un cronograma, ¿vale? He puesto este como ejemplo, donde están relacionadas las tareas, las subtareas, la personas que van a intervenir en cada una de ellas y por cuatrimestre. En este caso tenemos para tres años. En este eh, que viene aquí son por cuatro años, separadas ¿eh? por, eh, por colores. ¿Pero por qué pongo el cronograma? ¿Eh? Porque lo deseable ¿eh? es que esté lo más lleno posible. Es que no haya islas grandes. ¿eh? de huecos. Porque fíjense ustedes, eh, hay una secuencia que pensamos nosotros a la hora de proyectar una investigación que es una secuencia lógica. En nuestro caso, vamos a eh, diseñar las nanopartículas, las vamos a sintetizar, las vamos a caracterizar, las vamos a estudiar y luego es cuando se las damos a los médicos, que ellos previamente, bueno, pues, han aislado y han cultivado sus células madre cancerígenas vamos a hacer los ensayos y luego no solamente in vitro sino que nos vamos a ir ya a ensayos en vivo, en modelos de animales entonces uno piensa que la secuencia lógica es que en los primeros estadios del proyecto se trabaje mucho en lo que nosotros vamos a hacer, en nuestras partículas y luego trabajen mucho ¿sí? lo otro los médicos y quedaría un... un esto, un diagrama de GAN completamente escalonado ¿eh? y con muchos huecos. ¿vale? Eso, entonces, no justifica que todo el mundo esté trabajando y, por tanto, esté subvencionado durante los cuatro años. Y porque realmente no es así y porque es una mala planificación. Y os voy a contar una experiencia de un proyecto de la Junta de, de Excelencia, que yo tuve, que estuvo además muy bien subvencionado y que finalmente tuvimos muy buenos resultados. En este caso desarrollábamos nanoemulsiones para transportar fármacos anti-obesidad. ¿Y qué es lo que ocurrió? Lo hacíamos con una fundación, FIMAVIS, que recoge parte de la investigación eh, que se hace en el sistema sanitario andaluz en Málaga. Bueno, pues, eh, eh, que dejamos para lo último? Los ensayos en vivo con modelos de, de ratas Y a nosotros nos salió el proyecto brillante. Todos los ensayos in vitro, todo muy bien, publicamos un montón, toda la historia. ¿Pues qué es lo que pasó? Que cuando le dimos la nanoemulsiones a las rata, con el fármaco, engordaron todas. A mí me iba a dar algo, porque estábamos desarrollando un fármaco antiobesidad. Engordaron todas. Hubo que rescalarlo. Claro, allí no habíamos tenido... Viene en cuenta ¿eh? lo que es la interacción de un material sintético con eh, todo el sistema biológico, todo lo que tiene que superar. Bueno, pues al final el proyecto además se alargó ¿eh? y bueno, lo conseguimos, ¿eh? pero hubo que rescalarlo. Si desde primera hora ¿eh? hubiésemos hecho ensayo en vivo, ¿eh? pues no hubiéramos tenido que modificar todo ¿eh? Eh, al final del proyecto. Resultado, bueno, el impacto ¿eh? que pueden tener nuestros resultados. Esto también es importante. Podemos hablar de impacto científico-técnico, como he dicho antes, impacto social, de impacto económico. ¿Eh? Hay que establecer un plan de difusión. ¿Eh? Hay que tener en cuenta la transferencia ¿eh? con carteras de empresas, con instituciones. Y hay que tener en cuenta también la internacionalización. Nuestro país. Eh, necesita internacionalizar la investigación y la tecnología que desarrolla ¿eh? para eh, perder dependencia económica, como tenemos entonces, esto entra dentro del impacto ¿eh? del impacto esperado del de proyecto, entonces aquí he reseñado que es muy importante disponer de un plan de difusión y cuando se haga, distinguir entre lo que es divulgación y difusión divulgación es algo que va dirigido a un público no especializado. Y aquí tenemos muchos ejemplos. La noche de los investigadores, café conciencia, Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia, etcétera, Charlas en institutos. ¿eh? Pero la difusión tiene que ir a un público más especializado. ¿eh? Es decir, ya aquí contemplamos las publicaciones, las reuniones científicas como congresos, las jornadas con plataformas tecnológicas, con empresas... ...con instituciones, etcétera... ...ya, un público... ¿eh? ...que no solamente está más especializado... ...sino que realmente está... ...interesado en la temática... ...del eh, el proyecto... ...y muy importante... ¿eh? ...que ya lo exigen en los proyectos... Eh, ...europeos... ...que finalmente nuestras publicaciones... ¿eh? ...estén en abierto... ...es una investigación financiada... ¿eh? ...con fondos públicos... ¿eh? ...por eso es importante... También divulgar, ¿sí? divulgar el proyecto a este público no especializado, porque la consecuencia de que se haga investigación o no en un país ¿sí? eh, depende de las políticas que se realicen. Y en política, evidentemente, deben de eh, intervenir los distintos ciudadanos y deben de tener información suficiente como para reclamar determinadas políticas en la dirección que se decida y las publicaciones deben de estar en abierto para que el avance científico global ¿eh? sea importante sea fundamental y hay varias posibilidades que tenemos el goal access es que finalmente uno acaba recuperando ¿eh? el, el, el artículo ya no le pertenece a la revista en cuestión pero eso hay que pagarlo ¿vale? Hay que pagarlo, entonces tendríamos que incluirlo en el presupuesto co correspondiente. Si no tenemos la posibilidad de hacerlo por Green Access, a través del repositorio institucional de nuestra universidad, el Digibook, y que está acreditado ¿sí? por Open Air. Entonces, eso plasmarlo también en la memoria, que finalmente se va a hacer este esfuerzo de poner en abierto todo lo que se publique del proyecto. Y se recomienda editar una web del mismo. ¿Vale? Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Ah, bueno, también es importante establecer un plan de transferencia, como yo lo he dicho, como he dicho anteriormente, de resultados de la investigación, además que aparezca como tal, plan de transferencia. Si se transfiere o no, finalmente, los resultados de investigación es otra cosa, pero el intento, el esfuerzo, hay que hacerlo. Y, el plan de internacionalización en distintos, digamos, eh, eh, aspectos. Atracción de talento extranjero, colaboraciones con colegas extranjeros, participación en redes, en proyectos internacionales, en, eh, que participen en nuestro proyecto investigadores extranjeros también, ¿eh? Eh, en las publicaciones, evidentemente eh, que sean en revistas extranjeras en organización de congresos internacionales etcétera, es decir, darle valor a la internacionalización de lo que nosotros hacemos eh, poner también eh, claro, cuáles son los medios las infraestructuras con las que contamos no solamente el grupo de investigación de la institución, sino también de otras instituciones, muy importante eh. si podemos acceder al uso de infraestructuras singulares esto lo tienen en cuenta porque esto quiere decir bueno, esto están bien conectados ¿eh? están bien conectados y pueden y pueden acceder a este tipo de infraestructura que es cara no olvidar en nuestro ámbito el tema de la supercomputación ¿eh? porque en principio tenemos supercomputadores en concreto en la Universidad de Granada a nosotros los físicos no nos sirve tanto tal y como están configurados y al final también hay que pagarla nosotros, en concreto, hacemos la supercomputación en el Mare Nostrum, en Cataluña, ¿vale? Hay que demostrar una capacidad formativa, porque en un proyecto de investigación, yo creo que se hace a golpe de tesis doctorales, ¿eh? y hay que formar eh, a cuantos más y mejores investigadores, ¿eh? lo, me lo más posible que podamos. Entonces, hay que establecer un plan de formación, ¿vale?, hay que poner en valor las tesis doctorales que haya dirigido el equipo en los últimos 10 años. También el desarrollo profesional que han tenido todos los doctores que se han formado en el grupo, donde se encuentran actualmente, ¿vale? Porque eso es, digamos, eh, eso forma parte también de la trayectoria del grupo investigador. ¿eh? Y luego también, pues, contar con eh, toda la todos eh, los programas formativos de la propia eh, eh, institución, en este caso de la escuela de posgrado. Entonces, es importante, en mi, en mi opinión, tener esto, demostrar que se tiene capacidad de atraer talento de extranjeros, de haber conseguido becas de iniciación. Las becas de iniciación se las llevan los mejores estudiantes, y los mejores estudiantes no se acercan a los mejores investigadores porque no los conocen se acercan a los mejores profesores. Y ahí hay que hacer una buena labor. ¿Vale? Un estudiante que va a pedir una beca de iniciación que se encuentra en tercer eh, curso de grado, no sabe quién es buen investigador, ni quién tiene dinero, ni nada. Más o menos el que está más interesado, pero eso no sabe. ¿eh? Un buen estudiante se dirige a un buen profesor. Y un buen profesor se permite el lujo de escoger a los mejores estudiantes. ¿Vale? Entonces, atraer iniciación a la investigación, becas de colaboración, ¿eh? poner en valor si se si, si han obtenido premios, premios a tesis, a TFM, a TFG. No habéis leído hoy la prensa, no habéis dado la enhorabuena, no han dado el premio nacional a un TFG. De la Universidad de Barcelona, es cierto, un ámbito muy restringido, ¿eh? Eh, lo subvenciona o lo, lo promueve. El Comité de Detergencia Español, y entonces pues han dado un premio a nivel nacional ¿eh? de, de un TFG que es, trabajaba en algo que tiene que ver ¿eh? con unas películas fluidas, como era el caso de, de este TFG. Ha salido en toda la, en toda la prensa eh, local. Bueno, pues, si se obtienen estas cosas hay que ponerlas en valor, todo, todo. No hay que dejar nada en el cajón, ¿vale? Eh, si se requiere hay que tener en cuenta las implicaciones éticas o de biosalud entonces si efectivamente se va a trabajar con muestras biológicas o con animales pues hay que acudir a los comités de ética y pedir los correspondientes eh, permisos y luego viene una parte que es muy importante, ¿eh? el presupuesto yo aquí no, es, no me he extendido porque creo, Daniel, no sé si me equivoco, pero aquí eh, esto Marian lo habrá dicho sí, sí. vale, que evidentemente hay que tener en cuenta los gastos elegibles para ponderar un poco qué es lo que nos corresponde también hacer un gasto medio por EDP, EDP es participante en el proyecto, ¿de acuerdo? no podemos pretender que nos den el mismo dinero si un investigador eh, principal lleva 10 investigadores y otro llevamos 3, 4, 5 ¿de acuerdo? ¿Eh? entonces eso hay que saber ponderarlo entonces, muy importante en el presupuesto tener en cuenta el plan de contingencia que previamente hemos puesto ¿eh? y gastos imprevistos, porque los hay siempre. ¿De acuerdo? Si uno quiere cumplir con los objetivos que ha comprometido, los gastos imprevistos están ahí. Desde que se rompe un dispositivo, eh, miles de causas que, que pasan. Y nada más. ¿eh? desearon mucha suerte, ¿eh? Y hay algo que sí que me gustaría decir, ¿eh? le toca la lotería a quien la pide, que empecéis a pedir proyectos ya, todos los que, todos los que podáis y, y os doy las la gracias por vuestra atención.